Bueno, bueno, pues eh, bienvenidos a un nuevo webinar de los que organizamos desde Tecno Webinars. Ah, yo soy Daniel y estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Eh, vamos a ver si vemos... Ah, ahí está Jaime. Eh, ya sabéis que hoy vamos a hablar de entornos de contenedores en el cloud híbrido por parte de Jaime Balaña, que es ingeniero de soluciones en eh, NetApp. ¿Eh? Eh, tendremos unos 45 minutos entre la presentación y la demo y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas y dudas que, que tengáis. ¿eh? Eh, el webinar se está grabando y recibiréis la grabación pues mañana mismo prácticamente. Así que eh, nada más, Jaime, estamos viendo ya tu pantalla y te estamos escuchando. Muy bien. Estás en, estás en Madrid tú, ¿no? Yo, Yo estoy en Madrid, Madrid. Madrid, sí. Fantástico. Pues todo tuyo, Jaime, nos vemos después. Muy bien, nada. Lo Primero, daros las gracias por darnos la oportunidad de, de participar en el webinar y enseñaros algunas de las cosas que hacemos desde NetApp. Y bueno, para empezar, lo primero que quería era eh, pues contar un poco, para el que no lo sepa, qué es NetApp. Aquí detrás de mí veis eh, la parte de, de, de patrocinios y, y algunas otras cosas que hacemos, pero nuestros patrocinios no solo se... se se limitan a eso, muchas veces lo que tenemos son alianzas, como en el caso de Educativo, pues es lo que es, es una alianza tecnológica en la que eh, nosotros colaboramos con ellos en, en su transformación digital y a cambio pues tenemos eh, esta visibilidad que nos da el aparecer en el mono de, de, de este señor de aquí. ¿no? Pero bueno, NetApp ya tiene 27 años, es una empresa eh, bastante consolidada, con 27 años de historia y a lo mejor la conocéis más por, por ser una empresa de, de almacenamiento, de storage. Una empresa que empezó eh, creando algo que hoy en día es tan común como el NAS. Eh, la palabra incluso NAS es, es eh, algo que nosotros eh, acuñamos eh, y básicamente pues, lo que consistía era pues en coger un, un servidor, eh, tradicionalmente los, los servicios de ficheros pues se daban desde un servidor y pues fue coger un, un aparato, una appliance, un una máquina que se dedicase exclusivamente a servir ficheros y lo hiciera pues, de una forma mucho más eficiente y más optimizada. Y así es como una acción dando servicios de ficheros, al principio solo por el protocolo NFS y poco más adelante pues ya añadieron el protocolo CIFS, el de, el de Windows y, y otros tipos de protocolos que ya no se limitaban solo a los ficheros. Entre otros hitos de la empresa pues está el haber sido los primeros en, en poner en el mercado la de duplicación, que es algo que hoy en día pues casi todos los sistemas de almacenamiento pues tienen, tienen entre sus características y que consiste pues simplemente en, en todos aquellos bloques de datos que, que se encuentran repetidos, pues ahorrar espacio simplemente conservándolos una sola vez en lugar de tener que tener un montón de, de datos repetidos varias veces. Ya si avanzamos más en el tiempo, pues eh, más, eh, últimamente pues nos hemos dedicado más a lo que es el cloud, eh, no solo en la parte de cloud eh, público, sino también en la parte de cloud privado y la parte de cloud eh, eh, híbrido, que sería pues eh, todo aquello que están haciendo montones de empresas a la hora de consumir servicios de cloud, pues lo hacen no únicamente en los proveedores públicos de cloud, sino que a veces pues, utilizan proveedores de servicios más locales o, o incluso pues, se montan un cloud en su propia en su propia casa. Eh, NetApp vio que, que el mundo estaba, el mundo del IT o de las infraestructuras de, de data centers estaba encaminado hacia el cloud y pues eh, desde hace ya cuatro o cinco años eh, nuestra estrategia va precisamente a eso, a, a facilitar eh, esa adopción del cloud en la parte en la que nosotros nos sentimos más cómodos, que es por supuesto en la parte de de, de, de los datos, de la gestión de los datos, de saber qué hace la gente con los datos, cómo moverlos de un entorno a otro, desde una cloud pública, a una cloud privada, eh, quién accede a los datos y si tiene permiso o no tiene permiso, cumplimiento de regulaciones tipo eh, GDPR o la LOPD, pues todo ese tipo de cosas que tienen mucha relevancia en la parte del cloud, es a lo que nos hemos eh, dedicado últimamente. Y por eso pues, decimos que lo que hacemos a, a, hoy en día es eh, proporcionar servicios para la cloud híbrida para que todas esas empresas puedan aprovechar el poder eh, que les da el conocimiento de los datos de sus clientes o de sus procesos o, o incluso pues, eh, los datos que puedan obtener de otra manera. ¿no? Entonces, eh, eso es muy relevante y como estáis viendo, pues eh, de lo que vamos a hablar, básicamente, aparte de hablar de contenedores, que, que es lo que va el título del, del, del webinar, es sobre todo de cloud, porque está muy íntimamente relacionado lo que es eh, las arquitecturas basadas en contenedores y eh, el cloud. Esta, esta foto, esta, esta gráfica, a lo mejor la habéis visto en diferentes encarnaciones y básicamente lo que viene a enseñar es eh, qué es lo que ha ocurrido con los entornos eh, eh, del IT o con las aplicaciones en el IT con la llegada del cloud. Si echamos la vista atrás, aquellos que seáis eh, a lo mejor un eh, si por, por ya en el tema de, del IT alrededor del año 2004, 2005, 2006, os acordaréis de la virtualización. Eh, yo aún recuerdo con, con cariño o con, o, con, o con la sorpresa que obtuve en aquel momento la primera vez que vi un vMotion, mover una máquina virtual desde un servidor a otro, eh, para mí aquello me abrió los ojos y eso fue pues más o menos lo que pasó con, con la virtualización en torno a esos años, en torno al año 2006, eh, 2007. Esa transición hacia las máquinas virtuales es muy parecida a la que estamos viendo hoy a la transición a los contenedores. Los contenedores nos proporcionan una eficiencia y una eh, forma de hacer las cosas que, que recuerda mucho a aquello que ocurrió con las máquinas virtuales. Pero eh, a pesar de que el mercado o el mercado del IT o el mercado de la informática ya está incluso más allá de lo que son los contenedores y los microservicios con cosas como pues, micromáquinas virtuales o eh, funciones as a service, cosas de este estilo. Eh, lo que sí que estamos viendo es que la adopción de los contenedores es un poco más lenta en lo que es en la empresa. ¿no? La empresa normalmente eh, va siempre unos años por detrás de lo que la industria propone y está costando pues un poquito más eh, llegar a eso. Y en el momento en el que nos encontramos ahora, pues es, es el momento en el que muchas de las empresas están empezando a tratar eh, arquitecturas basadas en contenedores y arquitecturas basadas en microservicios. Y eso nos da nos brinda pues una, un hueco, una, una parte de ahí a lo mejor de unos 3-5 años, que es el tiempo eh, que va por delante a lo mejor la industria con respecto a la, a la empresa. ¿no? Entonces, lo que sí que se ve es que en estos tres, cinco años, la labor de los fabricantes y de, los, y de, lo, de las empresas que se dedican a, a dar servicios de IT es eh, educar y ayudar a estas empresas a que, a que peguen ese salto. Un salto que viene dado eh, mayormente por eh, la transformación digital y la innovación en, en todos los entornos digitales. Si vemos aquí una... una estudio que, que encargó NetApp en a, a, a los analistas de IDC, vemos que esto está ocurriendo en todos los sectores no es una cosa exclusiva de, de ningún sector, sino que en todos los sectores está habiendo esta disrupción esta uh, transformación digital y si os fijáis ahí pone una cosa que, que choca mucho y que llama mucho la atención y dice que el 75% de las empresas del, del índice Standard Poor's, de las 500 empresas del índice Standard Poor's van a ser reemplazadas eh, completamente antes del 2027. Eso significa que más de 350 empresas que hoy están en, eh, entre esas eh, 500 empresas más exitosas de, de este índice eh, van a desaparecer de ahí, de ese índice, y van a, ser, eh, y van a entrar otras eh, totalmente diferentes. Esto eh, da idea de, del reto ante el que nos encontramos y de lo importante que está siendo esta transformación digital y esta adopción de los datos como moneda de cambio o como, como el petróleo de, de las empresas hoy en día. ¿no? Y si pensamos en, en NetApp en particular, mucha gente pensará qué hace una persona de, de, de NetApp, una empresa de almacenamiento, hablándonos sobre transformación digital, sobre eh, contenedores, sobre eh, aplicaciones en cloud. Pues, eh, pues es verdad, hace cuatro o cinco años nadie podría pensar que una empresa como NetApp iba a ser elegida, como fuimos en el año pasado, o todavía es vigente este año, como el, el partner del año de Google Cloud en lo que respecta a infraestructura. Eh, y esto es así, lo hemos celebrado internamente eh, muy, muy, con muchas ganas, porque es un, es, un, es un hito bastante importante para nuestra empresa. Y es así, eh, NetApp. Como os comentaba, eh, últimamente está muy centrada en, en el cloud y, y eso es pues, eh, una indicación de, de, este, de este mundo que está cambiando en la parte de IT. ¿Por qué nos dieron este premio? ¿Por qué nos, dieron, nos nombraron esto? Pues eh, básicamente por el, lo que es nuestra estrategia de... Eh, la cloud híbrida, nuestra estrategia para la cloud híbrida. Todo nuestro portfolio está integrado en algo que llamamos Data Fabric. Fabric eh, en inglés viene de tejido, pues este tejido de los datos. Todo nuestra, nuestro portfolio está, eh, consiste en un punto de entrada a este tejido de datos en el que las empresas se, se tendrían que estar viendo involucradas. Eh, ¿Cómo hacer que tus datos que hoy, en que hoy están en tu centro de datos mañana puedan estar? En, en un proveedor de servicios públicos como Google, como Amazon o como Azure de Microsoft. O pasado mañana vuelvan otra vez a tu data center y a lo mejor, pues eh, dentro de un año, necesites crearte tu propia eh, cloud privada a imagen y semejanza de estas de cloud públicas. Y, ¿Y cómo puedes hacer todo esto? Bueno, pues Metap ayuda precisamente a eso. Y lo que os comentaba antes también, ¿qué pasa con los datos? Los datos en, en el centro de todo, por supuesto. ¿Qué pasa con los datos? ¿Quién accede a ellos? ¿Cómo accede a ellos? ¿En qué punto se accede y quién tiene ese acceso? ¿Y cómo moverlos de un lado a otro? ¿Cómo garantizar eh, la disponibilidad de los mismos? ¿Cómo hacer backup? ¿Cómo protegerlos? ¿Cómo protegerlos también contra contra los ataques que hoy en día esta globalización de los datos eh, trae consigo, como puede ser pues, eh, todo tipo de ransomware eh, o, o secuestro de, de, de los datos que, que estamos sufriendo eh, bastante a menudo. Bueno, pues de todo esto, todo el portfolio de NetApp está eh, íntegramente relacionado unas cosas con las otras precisamente para facilitar eh, todo esto, toda la adopción del cloud. Porque si nos damos cuenta... ¿Cuál es eh, el problema para la adopción del cloud? Pues muchas veces eh, las empresas eh, tardan en, en llevar servicios a, a la nube eh, precisamente eh, por alguna de las tres cosas que, que vemos aquí, o si sí lo vemos nosotros, que, que lo vemos desde el punto de vista de los datos. Muchas veces es eh, el rendimiento, eh, otras veces es la, la fiabilidad de, de los sistemas, aunque eh, eh, todo esto se está eh, sobrepasando ya, o es sea, decir, que hay. Muchísimas empresas que ya, que ya confían esta, en esta fiabilidad y, y son capaces de ver que tenemos eh, el, el mismo rendimiento o casi el mismo rendimiento que podemos tener en nuestro data lo podemos tener en cloud. Y también pues, hemos visto que, que muchos de los eh, protocolos de acceso a los datos que se utilizan tradicionalmente en los centros de datos eh, locales o dentro de casa de los clientes, pues eh, no están tan bien implementados como se podría imaginar en, en la parte de cloud. Y muchas de las aplicaciones que, que hoy en día corren en cloud, pues necesitan precisamente eso, necesitan eh, ese performance y esa fiabilidad, ese rendimiento, esa fiabilidad y esos protocolos exactamente igual que los que se utilizan dentro de, de, de, de los datacenters desde de hace ya muchísimos años. Entre todo eh, nuestro portfolio, pues quería destacar los, los servicios de, de cloud. Estos son nuestros servicios de cloud. Eh, tenéis desde servicios de acceso a datos hasta servicios de seguridad de los datos, servicios de backup, servicios de, de migración de datos entre, entre los centros de datos locales y los centros de datos de los data centers. Tenemos, eh, por supuesto, el servicio del que vamos a hablar hoy, que es NKS, que es NetApp Kubernetes Service, un servicio para desplegar clústeres de Kubernetes. Tenemos también eh, servicios como Cloud Insights, que te permiten crear un panel de control en el que manejar absolutamente toda tu infraestructura independientemente de si la tienes en cloud o si la tienes en tu data center en tu casa o si la tienes en un proveedor de servicios. Cloud Insights te permite pues ver, ver dónde estás gastando tus recursos, qué, qué rendimiento estás obteniendo en un lado y otro y así tomar decisiones como, por ejemplo, pues decir, bueno, pues esto ahora yo esto me lo quiero llevar a un data center particular en el que tengo un maquinón que compré hace un tiempo y que no estoy utilizando y que me puede dar más rendimiento de que lo que tengo en cloud bueno pues eh, con, con un servicio como Cloud Insights lo puedes lo, lo puedes ver y puedes tomar ese tipo de decisiones. En cuanto a NKS eh, NetApp Kubernetes Service pues lo que os decía, NKS es un servicio para desplegar clusters de Kubernetes y por qué eh, queremos desplegar clusters de Kubernetes y por qué eh, la necesidad de este servicio. Bueno, pues en Kubernetes tenemos el concepto, eh, en vez de... Eh, enfrentado a lo que sería una máquina virtual, en Kubernetes tenemos el concepto de, de, de pod. Un pod es un, un grupo de contenedores que configuran en, en sí mismos una, una aplicación. Y lo que estamos viendo es que, que precisamente pues, los, los pods son las nuevas máquinas virtuales. Eh, desplegar máquinas eh, virtuales, pues hemos visto con, eh, con empresas como VMware o con... Eh, hipervisores varios como los que podemos tener en sistemas Linux o, o el propio de VMware o de Microsoft, que también tiene su hipervisor, su pues es más o menos sencillo. Es, eh, a día de hoy lo tenemos dominado. Pero desplegar clústeres eh, de Kubernetes no es una cosa tan sencilla. Para empezar, eh, pues requiere un cierto conocimiento, que al ser una tecnología nueva, pues no tenemos tan eh, a lo mejor tan desarrollada como este, este tipo de, de, de conocimiento no, no está tan desarrollado en la empresa, no existen a lo mejor tantos expertos, aunque los, por supuesto los empieza a ver. Y luego tenemos muchísimas eh, formas diferentes de desplegar un cluster. Lo podemos desplegar en nuestro propio portátil, si estamos desarrollando eh, algo sencillo. Lo podemos desplegar en un servidor, lo podemos desplegar en una nube como las de Microsoft, Azure o, o AWS de Amazon o Google Cloud Platform de Google. Podemos desplegarla también en un servidor en, en nuestro data center lo podemos desplegar en, de, de muchísimas maneras y cada una de esas maneras requiere un, un, un conocimiento y una forma de hacerlo totalmente diferente. ¿Por qué necesitamos esto? Pues porque, y vuelvo al, al, al estudio de datos que, del que os hablaba antes, a día de hoy eh, el 81% de las empresas tienen una estrategia multicloud, es decir, que van a tener que desplegar clústeres de Kubernetes en muchas, de muchas formas diferentes. Eh, y, y aunque no lo sepan, estas empresas están utilizando a veces hasta cinco tipos de cloud diferentes. Eh, estas cloud pueden ir pues, desde el típico Dropbox o OneDrive o, o Office 365 o Google Docs hasta una aplicación que solo funciona en cloud tipo Salesforce o, por supuesto, también pues, eh, los que están más avanzados estarán desplegando aplicaciones en infraestructura totalmente virtual sobre el cloud en AWS, en Azure o en, o en Google Cloud Platform. Entonces, eh, eh, es importantísimo el poder eh, tener la capacidad dentro de, la, de las empresas para poder eh, desplegar esta infraestructura y hacer las aplicaciones de una manera que sea totalmente transparente. Porque, ¿qué, qué, qué es lo que nos está dando eh, eh, los contenedores? Bueno, pues si os fijáis ahí todas esas ventajas que, que veis ahí a la izquierda, eh, que nos pueden dar una... Una, una plataforma consistente, que es muy fácil desplegar un una, eh, amplio número de, de servicios, eh, de aplicaciones y para reducir eh, los gastos de, de operativos y de, y de inversión, etcétera. Todo eso es exactamente lo mismo que nos que nos que nos proporcionaba en su día la virtualización. O sea, que la virtualización eh, la adoptamos precisamente por, por esto mismo. Entonces, esto es muy importante el ver... Que, eh, que la adopción de los contenedores sí está siguiendo un camino muy parecido a la adopción eh, de, de las máquinas virtuales. Lo que sí que ha cambiado a lo mejor es que estamos, eh, eh, para el tema de los contenedores, estamos tomando una... Una estrategia que está pensando más en la aplicación y menos en la infraestructura. Estamos pensando más en, en cómo van a ser las aplicaciones y, y intentando dejar que la infraestructura de, que haya por debajo se quite un poco de en medio. que No sea un problema, sino que todo lo contrario, sino que sea eh, mucho más sencilla y que sea casi casi transparente. Y ahí es donde donde entra eh, eh, todo el tema de automatización, utilizar la infraestructura como código, todo el movimiento de DevOps y las metodologías de DevOps, pues es muy importante que, que, que las empresas las adopten al mismo tiempo que están intentando uh, acceder al cloud. Está todo muy, muy, muy, muy, muy íntimamente, eh, íntimamente relacionado. Eh, ¿Y por qué Kubernetes? Bueno, pues eh, ha habido una guerra, aunque no nos hayamos dado cuenta la mayoría de las personas, ha habido ha habido una guerra y, y Kubernetes ha salido vencedor. Eh, ha habido una guerra en, la, en, en, en el entorno de la orquestación de contenedores. Eh, a pesar de que hemos visto pues, los Docker Swarm, hemos visto OpenShift, que, que está basado en Kubernetes también, y que, pero que no tiene un, una cuota de mercado tan grande, los Rancher, los Mesosphere y compañía, eh, la realidad es que Kubernetes ha ganado. Ha ganado Kubernetes y, y es el orquestador por, por excelencia en todos los despliegues de contenedores a nivel mundial. Y es por ello que Kubernetes tiene esta, esta, esta importancia. Eh, Volveréis a pensar, ¿por qué me habla una persona que trabaja en una empresa de almacenamiento? ¿Por qué me habla de, un, de, de, de algo que tiene tan poco que ver con el almacenamiento como los contenedores o, o, o las aplicaciones en cloud? Bueno, pues porque si os, ponéis, si os paráis a pensar qué es lo que se necesitaba en la virtualización para, para hacer un vMotion, había una cosa que era, que era fundamental. Para hacer un, un vMotion, el mover una máquina virtual desde un servidor a otro había que tener una, una cosa clara y es que tenías que tener almacenamiento compartido. Bueno, pues con los contenedores pasa muy parecido. Con los contenedores eh, lo que ocurre es que eh, es muy importante el tema del almacenamiento. En unos ent en entornos en los que eh, el almacenamiento, eh, o sea, perdón, en, en unos entornos que son totalmente efímeros, o sea, los contenedores son efímeros en la mayoría de los casos, pues lo que hacen es eh, hacer una operación y, y morir eh, pero los datos no lo son efímeros entonces todo, todo ese producto de esos contenedores todo el producto de esas aplicaciones que están funcionando en contenedores todos eh, los datos que requieren para funcionar y los que generan una vez que han ejecutado eh, el programa para el, que están, para el que están programados pues todo eso tiene que ser eh, persistente y la persistencia del almacenamiento en entornos de contenedores no es una cosa sencilla y no es una cosa trivial por eso NetApp está, está eh, entrando de lleno en el mundo de los contenedores y en el mundo de los datos. Primero porque en la cloud híbrida y los entornos multicloud van a estar y creemos que van a estar basados eh, en contenedores y segundo porque eh, los datos tienen mucho que decir en esos entornos y nosotros como eh, empresa eh, profesional y, y, y experta en la gestión de los datos pues creemos que, que es así como tiene que ser. Y el mercado lo dice. Esta, estos datos que veis aquí son a lo mejor un poco más antiguos. Hablan entre 2017 y 2018. Estoy deseando ver los de 2019, pero se ve ahí clarísimamente que, que la el, el adopción de contenedores y el número de contenedores en cada, en cada servidor ha aumentado en un 50% del año 2017 al 2018. Cuando tengamos los datos de 2019 probablemente eso habrá crecido mucho. Y, y, el, y el KGR que veis ahí del 35% pues probablemente será... En torno al 50 al 55%, si, si volvemos a hacer estos números ahora. O sea que es muy importante y, y está en la base de, de la transformación digital y por eso Kubernetes es tan importante. Bueno, pues vamos a ir a, a, a demostraros con, qué es NetApp Kubernetes Service y cómo, y cómo funciona. Para que veáis que toda esta complejidad de la que os he hablado, de desplegar eh, contenedores eh, en diferentes entornos, pues puede ser mucho más sencilla. Si, si, lo, si lo hacemos con un servicio como, como el que tiene Meta. Meta Service. Primero vamos, os voy a enseñar. Vamos a ver si os cambio aquí. Vale. Esto que veis aquí es eh, cloud.neta.com. Eh, es el punto de entrada para todos nuestros servicios de cloud. Yo os, os animo a que entréis, os deis de alta y veáis eh, todos los servicios que aquí tenemos, que son los que os he comentado antes. y si veis aquí, pues veréis eh, pues, eh, todos estos servicios de los que os he hablado antes. Eh, casi todos estos servicios tienen un periodo de prueba de 30 días que podéis eh, que podéis eh, disfrutar de esos 30 días sin coste alguno, con lo cual... Eh, es una forma muy fácil de, de probar todos estos servicios y de probar todo esto que os estoy, que os estoy contando hoy. Y, y lo más interesante pues es que, que, que, que esto va cambiando cada día. Entráis aquí y si os dais de alta y entráis, pues eh, tendréis, eh, por supuesto, todo, todo tipo de, de información sobre nuestros servicios, todo tipo de información eh, sobre el roadmap, sobre servicios que, que van a venir nuevos, eh, vídeos, eh, documentación etcétera, de, de todos estos servicios para que os sea muy sencillo eh, utilizarlos. Vamos ya con, con NKS y bueno, pues este es el aspecto que tiene eh, NKS NKS, NetApp Kubernetes Service, como, como veis aquí arriba pues NetApp Kubernetes Service pues es básicamente pues lo que os he comentado antes, es un servicio para desplegar clases de Kubernetes en entornos eh, muy, muy diferentes y lo primero que me gustaría enseñaros es todo aquello que necesita hacer una empresa para empezar a utilizar una, una herramienta. Pues, eh, lo primero que va a necesitar es eh, organizar internamente eh, sus usuarios, sus... Eh... Sus entornos, eh, qué, qué usuarios van a poder acceder a qué, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí tenemos el concepto de equipos y de, eh, y de workspaces. Bueno, pues los equipos estarían más relacionados con la gente, eh, podríamos hacer diferentes equipos. Bueno, pues eh, todas aquellas personas que se dediquen a la, a la calidad de, de las aplicaciones pues estarían en un, en un equipo diferente a todos aquellos que se dedican a hacer las pruebas. Eh, iniciales a todos aquellos que están en desarrollo o todos los, aquellos que son operadores de, de los equipos de producción. ¿vale? Bueno, pues eh, aquí es, es donde podríamos de, definir diferentes equipos y en, eh, tenemos también pues los espacios que serían pues aquellos espacios eh, en los que vamos a desplegar nuestros clústeres que estarían ya más relacionados con la, con la infraestructura y no tanto con la gente. Y luego pues podemos hacer pues eso que, que, que se hace tradicionalmente, asignar equipos. A espacios. Entonces, todo esto que normalmente cuando alguien desarrolla una aplicación eh, lo deja casi para el final, eh, es, es lo que nosotros hemos implementado en NetAQubernetes Kubernetes Service desde, desde un principio. ¿no? Entonces, aquí veis que tenéis eh, pues, eh, todos estos equipos, todos estos workspaces y podéis hacer relaciones entre ellos. Otra parte también muy importante es la parte de configurar eh, el servicio. ¿vale? Para configurar el servicio, una de las cosas que podemos hacer es añadir credenciales a los diferentes servicios que vamos a utilizar. Esto se hace desde aquí. Es tan sencillo como elegir el proveedor que queremos. Y si os fijáis aquí, veis que tenemos varios tipos de proveedores y, y de proveedores cloud. Está AWS, Amazon Web Service. Tenemos Google Cloud Engine y tenemos Azure. Y luego además tenéis otros servicios que son... Los que corresponden a los servicios específicos de, de estas tres eh, proveedores de cloud para eh, servicios de Kubernetes. O sea, todos los proveedores de cloud tienen su propio servicio de Kubernetes que te permite desplegar de una forma un poquito más sencilla un clúster de Kubernetes sin tener que eh, desplegar una máquina virtual, instalar los paquetes de Linux, instalar los paquetes de Kubernetes, todas las dependencias, etc. Bueno, pues NetApp Kubernetes Service puede utilizar tanto la primera aproximación, que sería la que os acabo de comentar, de poner máquinas virtuales eh, y luego instalar encima eh, los paquetes de, de Kubernetes, los paquetes de todas las dependencias, etcétera etcétera O puede utilizar también el, el servicio eh, de cada uno de estos proveedores cloud. Este servicio, eh, normalmente las, los proveedores de, de nube lo publicitan como más económico. Eh, también es verdad que te quita un, una parte de, de control de, de tu infraestructura. Si tú despliegas eh, con máquinas virtuales, pues vas a tener acceso a los nodos master del cluster de Kubernetes o a los, a los nodos eh, worker, que es como funciona un cluster de Kubernetes. Mientras que si eh, despliegas utilizando uno de estos servicios, como por ejemplo el Elastic Kubernetes Service de Amazon, pues eh, sí, es más económico, es más sencillo de desplegar, pero no vas a tener ese control. Por ejemplo, no vas a poder controlar qué versión quieres tener de tu clúster de Kubernetes, sino que vas a tener que, que ir a la versión eh, que, que Amazon tenga disponible en cada momento. Bueno, una vez que tenemos dados de alta todas nuestras credenciales para poder acceder a todos los servicios de, de cloud y, y también eh, para aquellos servicios que estén on-premises, es decir, eh, pues, eh, nosotros quisiéramos desplegar un cluster de Kubernetes en nuestro propio data center, pues también tenemos la opción de desplegarlo sobre un eh, NetApp HCI. Es una infraestructura hiperconvergente que NetApp eh, tiene en el mercado, que eh, contiene, pues, eh, eh, Networking, eh, almacenamiento y cómputo en una misma, eh, una misma appliance, muy sencillo de utilizar y muy sencillo de, de, de desplegar y que permite pues, disfrutar de la misma experiencia que tenemos en cloud pero dentro de nuestra Bueno pues También podríamos añadir eso ahí. ¿vale? Una vez que ya te, te, tuviéramos ya desplegado y configurado toda nuestra infraestructura toda nuestra aplicación con nuestros accesos, nuestros usuarios, nuestros workspaces, etcétera pues lo que tendríamos que hacer ya sería irnos a esta parte de aquí y desplegar clústeres. Aquí, como veis, ya tenemos unos cuantos clústeres desplegados que tengo en mi entorno y vais a ver lo sencillo que es desplegar un clúster utilizando NetApp Kubernetes Service. Apretaríamos en el botón de añadir clúster. Aquí, como veis, tenéis estas tres de aquí serían los servicios de máquinas virtuales de los proveedores de cloud y estos otros tres de aquí serían los servicios de Kubernetes de los propios proveedores de cloud. ¿Vale? Por hacerlo, la demostración, vamos a, a utilizar Microsoft Azure. Entonces, lo primero que nos sale son estos tres pasos que os decía. ¿vale? Lo primero que nos sale... Es aquí una, una, configurar cómo vamos a querer eh, eh, este clúster. Y aquí tenemos las opciones. Como veis ya, aquí por defecto nos ha dicho que va a desplegar un máster y dos workers. Va a utilizar este tipo de máquina virtual de, la, de todas las que nos ofrece Microsoft Azure. Pues va a utilizar esta, estándar de 2 ¿Vale? Y eh, lo va a desplegar en esta región de Microsoft Azure, ¿vale? Con esta, esta a, a configuración de red, pero esto si quisiéramos lo podemos lo podemos cambiar. ¿vale? Entonces podríamos entrar aquí, y decirle bueno, pues en vez de dos workers eh, tengo que desplegar una aplicación que requiere más, eh, más recursos y voy a desplegar otro tipo de, de otro número de, de, de workers más, por ejemplo. O podríamos cambiar a eh, otro tipo de máquina virtual de todas las que tiene disponibles. Eh, Azure. ¿vale? Bueno, pues eso lo podríamos hacer desde aquí, o podríamos aumentar el espacio o cambiar de región. Podríamos irnos a, otro, a otra región de, de las que tiene eh, ofertadas eh, Azure, ¿vale? el servicio. ¿vale? Podríamos hacer, todo eso lo podríamos hacer desde aquí. ¿vale? Otra opción que nos permite en esta Kubernetes Service es eh, activar el acceso a las GPUs de las máquinas virtuales. Pues si nosotros eh, activamos este acceso a las GPUs, automáticamente esto nos cambia a los workers a un tipo de máquina virtual de Microsoft Azure que contiene GPUs de NVIDIA. Eh, ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, pues porque muchos de los despliegues de, basados en Kubernetes hoy en día eh, están destinados a utilizar servicios eh, para eh, inteligencia artificial, deep learning y machine learning, para los cuales es necesario tener GPUs. Bueno, pues eh, esto también lo podríamos hacer desde aquí y si nuestra aplicación va a utilizar este tipo de analítica que necesita de, esta, de este tipo de procesador para funcionar, bueno, pues eh, también lo podríamos hacer desde aquí. Aquí le ponemos las credenciales. Yo ya tengo las mías añadidas. Le pondríamos nuestras llaves de SSH para poder entrar en el servicio. Le daríamos aquí. Y, bueno, pues aquí veis otro, otro, el segundo paso. Llevamos eh, eh, dos pasos. Bueno, pues en este paso aquí podríamos elegir. ¿Qué versión de Kubernetes queremos desplegar? Nosotros tenemos a día de hoy la línea de la 1.14 y la línea de la 1.15. Esto es lo que os decía, que si utilizásemos un servicio de los otros, de los, de los servicios que, que Kubernetes, eh, que los proveedores de cloud ofrecen, estaríamos más limitados. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, pues nosotros tenemos la 14 y la 15, la 16 salió hace un par de semanas, la vamos a tener disponible nosotros probablemente la semana que viene ya. Y en Amazon, pues a día de hoy, eh, si tú quieres crear un contenedor... O sea, un, un clúster de Kubernetes, pues en Amazon, por ejemplo, la que tienen por defecto es la 14, que ya tiene casi seis meses de, de, de tiempo. Y si nos vamos a Azure, pues veis aquí que por defecto tienen la 13, que es de febrero. ¿vale? O sea que, que, como veis, el utilizar un servicio gestionado como los que tiene Amazon o, o, o, o Azure, frente a utilizar un servicio no gestionado como el que estamos proponiendo aquí, pues tiene también sus ventajas. ¿vale? Nosotros vamos a elegir esta. También podríamos elegir qué versión de Linux queremos desplegar. Tenemos varias, pues desde Ubuntu a las básicas de contenedores. Y si no, y esto sería pues ya todo lo que queremos desplegar. Como, como veis, vamos a, a, a desplegar sobre esto alguna solución, como por ejemplo etcd, que es una base de datos que nos va a permitir el servicio en sí funcione, y Helm. Helm es una aplicación que permite. Eh, desplegar aplicaciones sobre clústeres de Kubernetes. Es como si dijéramos eh, unas plantillas o unas, eh, un gestor de paquetes para desplegar aplicaciones sobre, sobre Kubernetes. Y es eh, una de las más extendidas. Y, bueno, como os decía, pues ya con todo esto le daríamos aquí y automáticamente pues nuestro clúster se empezaría a crear. En Microsoft Azure va a costar alrededor de 20 o 25 minutos. No es eh, algo que vosotros vayáis a, a poder ver hoy, porque no le va a dar tiempo a terminar, pero eh, por suerte tengo aquí eh, varias de las de los clústeres que he creado con anterioridad para que para que veáis qué es lo que ocurre cuando se termina. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar en este de aquí. Este clúster de aquí está, está creado sobre AWS. Aquí podéis ver que tenemos eh, un master y un pool de workers que a su vez tienen, pues, dos workers dentro, ¿vale? Eh, una vez que ya el cluster se ha creado, pues, tenemos aquí el ficherito kubeconfig. El ficherito kubeconfig es el que nos da acceso al cluster. Si nosotros nos lo descargamos, ¿vale? Esto lo ha descargado y nosotros tenemos una instalación de, de Kubernetes en nuestro portátil, como la que tengo yo aquí, bueno, pues, podríamos hacer, eh, copiar ese, ese, ese ficherito que acabamos de, de descargar por aquí, config. Lo copiamos sobre nuestro fichero de configuración en nuestra instalación de Kubernetes. Exportamos la variable. Y si ahora quisiéramos ver pues, esos nodos, pues ya los tendríamos accesibles desde aquí. Vale, entonces ahora esto ha conectado con nuestro clúster de Kubernetes que está en, en AWS y nos enseña pues, los nodos que hay aquí. Quiero decir que podríamos eh, ahora mismo eh, desplegar eh, clústeres eh, en donde sea y accederlos desde nuestro portátil como si Como si, no tuviéramos ni, como si lo tuviéramos aquí en local. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Como veis, aquí también tenemos eh, la posibilidad de desplegar eh, soluciones, ¿vale? Pues eh, por ejemplo, eh, aquí eh, podemos añadir una solución nueva. Este ya tiene desplegado un GitLab y un, eh, un Elasticsearch eh, eh, con Kibana, etcétera, pero podríamos desplegar otras soluciones. Y esto nos me lleva a contaros pues otra parte de NetApp Kubernetes Service, que sería la parte de, eh, de las soluciones. ¿Vale? Pero antes de eso, lo que sí que quiero es enseñaros cómo eh, hacer otra, otra operación bastante eh, habitual en los entornos de clústeres de Kubernetes. que Sería cómo hacer un upgrade, cómo hacer una, una actualización de la versión del clúster. ¿Vale? Nos vamos otra vez aquí. Vale, este clúster ha fallado porque eh, no me he acordado que he llegado a mi límite en la eh, en mi cuenta de, de Azure he llegado al límite de cores. Entonces, le he pedido eh, que me cree una solución basada en Kubernetes que va a necesitar de seis eh, cores y a mí ya no me quedan cores libres en mi, en mi cuenta. Y tendría que ampliar el límite y me he olvidado de, de hacerlo antes de, del webinar, con lo cual ha fallado. Eh, pero, bueno, básicamente ya veis eh, cómo, cómo es la creación de un clúster. Lo único que tendría que hacer es eh, ir a mi cuenta de Azure, eh, aumentar ese límite o cambiar de región y ya pues ya empezaría a funcionar esto. ¿vale? Bueno, a lo que, sí, a lo que íbamos. Eh, vamos a actualizar un, un clúster que creo que vamos a actualizar pues este de aquí. Vale, como veis aquí arriba me da la opción de hacer una actualización. Eh, a, ahora mismo lo tenemos en la versión 1.14 y si le damos aquí nos dice que tiene una versión disponible adicional que sería la aquí. Entonces, si nosotros pinchamos aquí y hacemos el upgrade, pues es así de sencillo. Ya ha empezado a hacer el upgrade. Eh, nosotros en, esta, en este clúster en particular solo tenemos un máster. Este máster eh, es el único que hay. Entonces, eh, nosotros lo que recomendamos es que haya como mínimo tres másters para tener una alta disponibilidad total. Pues en el caso de tener suficiente número de másters y de, y de workers, esta actualización es totalmente eh, no disruptiva, es decir, que podríamos darle aquí y nuestras aplicaciones que estén funcionando sobre nuestro clúster de Kubernetes van a seguir funcionando exactamente igual. Con lo cual, pues eh, es otra ventaja. Si, si habéis trabajado eh, con clústeres de, de Kubernetes, eh, veréis, sabréis lo complicado que puede llegar a ser actualizar un clúster eh, a, a mano. ¿vale? Para que os hagáis una idea, eh, el panel de control de Kubernetes, pues es, lo podemos acceder desde aquí también. Vamos vale. a porque está haciendo la actualización todavía, pero si vamos a otro, a otro clúster cualquiera, pues, por ejemplo, esto de aquí. Esta es la pinta que tiene eh, el panel de control de Kubernetes es el, el original. Como veis, pues es eh, unas gráficas aquí, un montón de datos aquí, una cosa como bastante eh, llena, bastante eh, abruma un poco cuando entras, ¿vale? Pues, eh, vosotros mismos comparar eh, un entorno como este a, a un entorno mucho más eh, sencillito como este de aquí, en el que tienes eh, todas las cosas muy, muy bien determinadas y muy bien definidas y muy, y muy claras a la vista, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo, cómo va nuestro clúster. A ver si ha terminado de actualizar. Sí, parece que sí. Este aquí era... Este. Vale, pues ya ha actualizado. Y ya lo tenemos en la versión 1.15. ¿Vale? Esto ha sido así de sencillo. Otra cosa que me gustaría enseñaros es eh, qué ocurre si lo que queremos hacer es desplegar un clúster en un entorno que tengamos en nuestro propio data datacenter. Bueno, pues en un entorno de nuestro propio data datacenter, como por ejemplo en etapa HCI, aunque también vamos a tener en muy breve la posibilidad de desplegar sobre cualquier entorno de VMware o sobre un entorno eh, de, de, de contenedores basado en una solución de FlexPod, pues, eh, lo podríamos hacer también. Para desplegar sobre un etapa HCI, pincharíamos pues, aquí, como veis, el entorno es exactamente igual, el wizard, el, eh, la pantalla es exactamente igual que la que hemos eh, tenido cuando hemos hecho el cluster de Azure. También aquí podemos editar, podemos decir que queremos más, no, más nodos, menos nodos, eh, que, de qué tamaño los queremos. Podemos tener otros eh, con más TPUs, con más memoria, todo eso lo podemos hacer de aquí. Y esta es la, la, la verdadera... Eh, belleza de, de NetApp Kubernetes Service. Es que independientemente de dónde queramos desplegar nuestro cluster de Kubernetes, eh, el entorno es exactamente igual. La forma de hacerlo es exactamente la misma. Como veis, no hay ninguna diferencia entre hacerlo eh, en Amazon o en Azure, como hemos hecho antes, a hacerlo eh, en, en un NetApp HCI, que sería, en eh, este caso, eh, que tuviéramos en nuestro propio data center. ¿vale? Y es igual, estos tres clics, no, no nos hace falta más. ¿vale? Esta es la, la verdadera belleza. Entonces aquí está el clúster a puntito de empezar a crearse. Eh, os decía antes que os quería que enseñar la parte de soluciones. Bueno, las partes de soluciones es que no solo nos vamos a limitar a desplegar un clúster de Kubernetes y ya, sino que además podemos añadirle soluciones encima, ¿vale? Entonces, aquí tenemos tres, eh, tres, tres, tres secciones claramente diferenciadas. La primera sería la galería. La galería son soluciones muy comunes en los entornos de contenedores que nosotros ya hemos probado y ya hemos configurado para que funcionen eh, tal cual. Así, puestas en, en, en un paquetito, con un lacito, para que las podáis usar, las, el cliente, los clientes las puedan usar directamente eh, sin tener que entrar a, a, a configurar nada. Pues, como veis, son aplicaciones bastante. Eh, bastante comunes, incluida eh, servicios nuestros eh, que tenemos en, en, en el cloud o sea que algunos de los servicios que habéis visto en cloud.neta.com pues también los podríamos tener desplegados aquí ¿vale? eh, esto sería la parte de galería con estos servicios nosotros damos el soporte nosotros damos eh, la, la ayuda para, para que funcione porque funcionan como digo así tal cual eh, tal cual eh, viene al abrir eh, el servicio pues ya funciona Tendríamos otra parte que serían eh, los, los, los Trusted Charts. Charts viene de la nomenclatura de Helm porque todos estos servicios se van a desplegar utilizando Helm. ¿vale? Vale, pues, eh, aquí podríamos añadir más repositorios, repositorios eh, públicos en los que hubiera otro tipo de, de soluciones. Como veis aquí pues ya tenéis eh, otro tipo de, de soluciones eh, más amplias que la que teníamos anteriormente. con Cosas como Grafana, Redis, cosas muy comunes, TensorFlow... Eh, cosas que habitualmente se utilizan, MongoDB, Nginx, todo este tipo de aplicaciones que, eh, que, que forman parte de una aplicación basada en microservicios y basada en contenedores, pues eh, todos, todas estas aplicaciones son es normalmente lo que tenemos que desplegar. Y por último, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos desplegar una aplicación que no es pública, una aplicación que hemos desarrollado en nuestra propia empresa? Bueno, pues esa aplicación eh, la podríamos tener en un repositorio privado y nosotros podríamos añadir aquí en nuestros propios repositorios o bueno, en un repositorio eh, eh, privado podríamos añadir eh, otro repositorio que nosotros hayamos creado y tener esas aplicaciones que nosotros hemos creado dentro de nuestra empresa eh, disponibles aquí para desplegarlas desde eh, NetApp, Kubernetes Service, de la misma forma que, que, que las otras aplicaciones públicas. Bueno, como os decía... Y ya por terminar, eh, NetApp Kubernetes Service pues es un servicio que nos va a permitir desplegar clústeres de Kubernetes de una forma muy sencilla, independientemente de dónde los queramos desplegar, ya sea en una cloud pública, en, una, en un subproveedor de servicios o incluso en nuestro propio data center utilizando eh, un NetApp HCI o una instalación de VMware o una instalación basada en PlayStation. ¿Vale? También podemos desplegarlo así. Y por supuesto, en todos los proveedores de cloud pública como AWS, Google y Microsoft e incluso en sus servicios gestionados de, de, de Kubernetes, también lo podemos hacer allí. Todo ello desde una misma plataforma, desde un, con un mismo eh, panel de control, sencillo de utilizar. Hay otras funcionalidades más que no me ha dado tiempo de comentaros hoy, como es eh, el App Management, que sirve para... Eh, desplegar y, y ver todas estas aplicaciones que nosotros vamos a desplegar sobre Kubernetes, pues ver eh, gráficas sobre cómo están yendo, qué versiones están siendo utilizadas, etcétera, o con para hacer eh, redes eh, basadas en Istio que permiten pues eh, escalar más las, las aplicaciones entre varios clústeres que podrían estar incluso, eh, cada uno de ellos en un, en, un, en un proveedor diferente, etcétera, etcétera. Eso lo dejamos ya quizá para otro webinar eh, más adelante. Y nada más, eh, simplemente recordaros que, que por favor que accedáis a cloud.netar.com si queréis conocer más información sobre esto o sobre otras eh, otras soluciones de las que tenemos disponibles. Y bueno, le devuelvo la palabra a nuestro anfitrión y, que, y espero que os haya gustado. Abrimos un, una ronda de preguntas si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias. Eh, Jaime, muchísimas gracias. Efectivamente abrimos el turno de preguntas. Eh, podéis hacerlas de dos formas. Podéis escribirlas en el chat, eh, preguntas o dudas que tengáis uh, o podéis levantar la mano y yo os abro el micro. ¿eh? Eh, tranquilos porque no se va a ver el, el, la webcam, solo se solo, escucha vuestro vuestro audio. Bueno, eh, Jaime, mientras se van animando, eh, me gustaría que me explicaras un poco... Sí. A, a, eh, tú trabajas en, en España, digamos, ¿no? En, tiene, sí, en tu... yo trabajo en, aquí en, en, en Madrid. Estoy. Vale, ¿en, en España qué, qué, qué tipo, en qué tipo de proyectos? Y si nos puedes poner ejemplos, aunque no digas el nombre, ¿no? De, ¿Dónde se está sí. utilizando más vuestro servicio de NetApp? Para, para las Kubernetes? Es decir, ¿en qué sectores? ¿Qué tipo de proyectos? ¿En qué circunstancias? ¿De dónde viene el cliente? que más está utilizando vuestro servicio ahora mismo? Bueno, como comentaba al principio, esto no es algo específico de un sector. O sea, todos los sectores están viendo eh, esta necesidad de, de, de utilizar eh, contenedores para sus aplicaciones. ¿vale? Entonces, pero, pero, entonces, en todos los sectores lo estamos viendo. Lo que sí que es verdad es que eh, es en el desarrollo de aplicaciones eh, adaptadas al cloud donde más se está adoptando la tecnología de contenedores y por extensión nuestro, nuestro servicio de Neta Kubernetes Service. Eh, es muy, muy sencillo de desplegar un clúster, como habéis visto, de esta manera y eso pues, ayuda a todas aquellas empresas. Pero, por supuesto, eh, aplicaciones más eh, tradicionales, como pueden ser bases de datos o aplicaciones de contabilidad antiguas, esas aplicaciones necesitan una, re arquitect una, una arquitectura nueva para poder eh, para poder desplegarse sobre contenedores, con lo cual ese, esas no son las, las más típicas. Donde sí que se ve pues, es en todas aquellas empresas que están eh, desarrollando para el cloud, desarrollando para aplicaciones móviles, desarrollando eh, aplicaciones basadas en, en, en, en, las, en los 12 pasos eh, que hablábamos eh, en alguna ocasión de, de, de arquitectura de, de, de desarrollo de aplicaciones. Todas estas uh, aplicaciones eh, que, que están adaptadas al cloud son las que las que son susceptibles de utilizar de contenedores y por extensión, como decía, nuestro, nuestro servicio de Kubernetes. Y normalmente cuando empiezan los departamentos de IT, a, a, a ¿cuándo os contratan? Porque ya os conocen de antes con el tema del almacenamiento, eh, eh, o porque sí. en un momento dado os recomienda, por ejemplo, Google Cloud, como has os, como os comentado antes. Sí. ¿Cuál es un poco el camino? Bueno, pues eh, eh, ocurre de, de las dos formas. Eh, Muchas veces eh, los departamentos dentro de las empresas que son los encargados de desplegar este tipo de soluciones no son los que tienen al, al operador de almacenamiento dentro de su, de su equipo. ¿no? El, el, el operador de infraestructura suele estar en un equipo aparte y, y eso pues, eh, pues, eh, pues ocurre bastante a menudo. Entonces, en esos casos, eh, cuando una empresa de ese estilo nos llama a nosotros es porque nos ha oído por otro lado, no por nuestro pasado de almacenamiento, sino a lo mejor por nuestro pasado, eh, o sea, por nuestro presente de, de, de cloud, porque nos ha oído eh, recomendado, como decías, por, por Google o por Amazon o por Azure o, o, o porque ha visto, eh, nos ha visto en algún evento o ha visto alguno de nuestros webinars, etcétera. Y, y otras veces ocurre pues lo que tú comentabas, eh, equipos en los que las personas de almacenamiento están in integrados con el resto de, del departamento de IT, eh, se acuerdan de nosotros, saben que nosotros tenemos eh, esa experiencia en la gestión de los datos y, y se ponen en contacto con nosotros. Eh, otras veces pues, son eh, empresas que ya tienen algún tipo de, de, de almacenamiento de los que nosotros comercializamos, y quieren adaptarlo a esta nueva a estas nuevas arquitecturas y nos preguntan cómo puedo eh, desplegar contenedores sobre un sistema de almacenamiento de los que tenéis de los que nos vendisteis hace dos años bueno, pues en en ese caso eh, pues nosotros les ayudamos y por supuesto pues eh, les, les damos acceso a este tipo de soluciones que a lo mejor no conocían anteriormente porque como decía antes eh, mucha gente nos conoce por nuestro pasado almacenamiento pero no no por este nuevo y, y, digamos, eh, estáis más inclinados a ciertos eh, tipos de proyectos, pues, no sé, tipo Big Data, por ejemplo, todo lo que son eh, proyectos con, con gestión de datos potente, o no, o, o sistemas de integrados ver, nosotros, con nosotros aplicativos... nuestro... Sí, a ver, nuestro portfolio es, es lo suficientemente amplio como para que vayamos a, a casi cualquier tipo de proyecto, desde Big Data, que decías tú, hasta bases de datos, pasando por inteligencia artificial, por entornos de contenedores, por eh, eh, entornos virtualizados con, con VMware o con cualquier otro tipo de virtualización. En realidad eh, tenemos soluciones prácticamente para todo. ¿vale? Eh, la belleza de nuestro portfolio es esa integración que te comentaba antes de que eh, gracias a nuestro Data Fabric todo está intercomunicado y todo está eh, interrelacionado y si un cliente Quisiera tener eh, sus aplicaciones hoy en el cloud y mañana en su propio centro de datos, pues también lo podría hacer. Pero, pero como decía, eh, al final estamos en eh, prácticamente en, en todos, los, eh, todos los proyectos que tienen que ver algo con los datos. Por supuesto Big Data, como comentabas. Es uno de los entornos en los que tenemos mucho que decir por, por esta experiencia que tenemos en la gestión de los datos. Pero también tenemos entornos de inteligencia artificial, entornos de, de aplicaciones co corporativas. pues eh, Tenemos muchos, mucho, muchos proyectos en los entornos de, de, de bases de datos basadas en Oracle, eh, SAPs, eh, todo este tipo de, de, de aplicaciones corporativas que son tan críticas para, para la empresa porque si se separa se para la empresa, bueno pues en, en esos entornos también podemos tenemos eh, mucho que decir. Muy bien Jaime, pues eh, no tenemos más preguntas por aquí, así que oye muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos verte por aquí en otra ocasión. Muchísimas gracias a vosotros por como decía por darnos la oportunidad de, de contaros eh, eh, parte de nuestras soluciones. Bueno, y estamos atentos a próximos webinars eh, de los que celebramos con Open Expo en tecnowebinars.com uh, y nada más. Yo desde San Cugat del Valle, aquí al norte de Barcelona, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Un saludo. Hasta luego.